Hola, mi nombre es Adrián, en este video vengo a narrarles una historia de algo que vi hace un tiempo y me tuvo muy mal emocionalmente y pues gracias a la ayuda del señor Víctor Damián Rosso pude volver a recuperar mi felicidad y estar feliz eh, Les cuento, de un tiempo por acá yo tenía una pareja en la cual pues la relación iba bien de un momento a otro ya era solo peleas, peleas y más peleas entonces, tiempo después me enteré que se involucró una tercera persona. Ya, pues la relación que yo tenía hace seis años, pues se eh, fue perdiendo. O mejor dicho, prácticamente la perdí. Eh, en ese tiempo en el cual yo la perdí, pues me vi muy mal emocionalmente. Eh, estuve muy aburrido y tuve muchos problemas, pero pues, por fortuna, cuento con un amigo el cual, pues, me habló del señor Víctor Damián. Y me convenció de venir hasta acá pero pues yo al principio era muy incrédulo ante el tema, de, después ya decidí como venir y darle la oportunidad de ver qué era lo que sucedía, entonces pues fue un proceso y gracias a él pude recuperar a mi familia, ahora me encuentro feliz, bien, la pareja que había perdido la recuperé gracias a él, pues fue algo que me benefició mucho y pues nada, yo los invito a que... Vengan, lo contacten y ya nomás vengan, van a ver que sus vidas automáticamente van a cambiar, van a estar mejor con ustedes mismos, con sus parejas y también con sus familiares.